¿Qué pasó mis mancos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver si logro superar el reto de Juego de Armas en Multiplayer Let's go Pero antes de iniciar les comento que esta partida fue grabada en mi canal de Twitch Jugando con seguidores Si quieres jugar conmigo en directo únete al canal de Discord para que sepas cuando hago los streams Y ahora sí, let's go ¿Estás listo para esta shit Esta es una R99, ok Bueno, al menos me pone una mira que me gusta, este mapa lo odio, lo odio con todo mi corazón uy muérete, ay ay no me das que te la guiaste mamá huevo, ah no, eso la guió él no yo muerto no sé si lo maté yo, creo que no Muerto Ay, agarra el puto arma, agarra el puto arma Coño, ¿por qué no agarra el arma? Soy gafa Uh, te maté No Aquí hay uno Ay, este maldito ¡Muerto! Ay, qué ladilla, odio este mapa. ¡Muerto! ¡Ay, mi hijo! Ay, esta es una... ¡Esta es una... Ok. Ay, que mamá. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mira, ¡Ay, juntita sea, vale! Perdón Los dejé sordos otra vez Coño, ¿dónde están? ¡Qué ladilla! Ah, mira Uy, se lo es que le pude haber hecho un el show te quieto! No. Coño, qué mala soy, vale Madre madre, pana Uf, Te maté Yo uno know. Y este carajo se queda pegando cada vez que bueno te mataré cada vez que te vea. ¡Uy! Uh, te maté. A mí se me olvida de y me va a poner aquí. Perfecto. Con eso no le voy a dar nunca. Es una fucking escopeta. No, no llegué. ¿Juegas al Fortnite, no? Eso, el equipo perfecto. Vale. Este, este mapa sí, este mapa sí me gusta. Que okay, vamos a ver si no la cago. oye, ya. no. Ya la cagué ¿Quieres agarrar el arma? Muerto. Muerto. Coño, ¿por qué no le doy? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy no me huevo. Eso es Muerto. ¡Ay, no se mamá! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Coño, se me fue! Este es el peor sitio donde me puedo haber puesto. Pero bueno. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No se metió! No. Same, sí, ¡Muérete! ¡Eh, ¡Muérete! sí uh -huh. me mataron, qué bola. <ríe> este es este de cerca, este de cerca. Muerto. Me llaman. Rango.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 Muerto, me falta uno, me falta uno, me falta uno. No, me faltan dos que digo. Coño, la madre, vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Coño, pana. ¡No! ¡Ah! ¡Coño, golpea, Paju! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Sí! ¡Sí! Say motherfucker, I'm fucking killing everybody. ¡Huele historia. Bueno eso fue todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de darme más retos en los comentarios. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita para más videos y nos vemos en la próxima.